Mulek, like why you do that? Nada aquí es imposible, jamás seré lo que dicen Entiendo que la gente tenga envidia, es muy posible Yo tendré envidia, pero prefiero no ser lo mismo Pues a pesar de todo logré salir de mil abismos Y sigo con más logros porque siempre hay que mejorar Siempre haré mejor lo que mejor estaba hecho ya Puede que haya caído la diferencia, es que me acabo de levantar Tú puedes tirarme todo lo que quieras, igual con gusto te vuelvo a derrotar Y lo sabes muy bien, así no necesito más De lo que tengo soy la historia que tus hijos estudiarán Recuerda el 18 de marzo de 2021 Escribí la letra con la que me Comer al mundo, escuchen estos versos porque son mi biografía. Como nadie nunca pudo detener esta nueva anomalía. Miren, familia, soy el que jamás haría nada bueno en la vida. Mira, abuelo, tienes razón, al que haya la boca de medio Santa María. Yeah, porque nunca me voy a dar por vencido. Y cada que intenten tirarme, los voy a sorprender, se los prometo. Gorrito de rapero. No. Es sencillo, no existe ningún truco Solo nací del estilo que yo mismo creé Para el mundo, aquí está el niño Que todos llamaron inmaduro Mejor que nunca hay en la vida Yo soy tu núcleo, gracias a los pocos que en mí confiaron Hoy soy lo que soy, siento mucho que todo no supere el pasado Y lo sé muy bien porque eres el único dislike que se ve Que es uno contra este Dios, que sin mentiras es lo que es Let's go, prendamos el show Talento y ritmo, no es rap ni hip hop Soy lo que soy y eso soy yo Seguiré mi camino, no es el primero